Beatriz Salomón, hice nueve sesiones de quimioterapia, ya voy a estar bien. La actriz contó que lucha contra el cáncer y que recibe tratamiento en el Hospital Fernández. Este jueves fue la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de Beatriz Salomón, Noelia, quien soplaba 18 velitas y quiso compartir este momento con sus seres queridos. La presencia de su mamá fue una alegría, ya que la turca se siente débil, está luchando contra el cáncer. Ya hice nueve sesiones de quimioterapia. Han sido nueve lunes muy duros porque cada sesión te deja muy tirada, sin ganas y sin fuerzas. Después me ponen en una máquina y me hacen un estudio para ver si la medicación está dando resultado. Después, creo que vienen las pastillas. Es cruento, porque no solamente se matan las células malas sino también las células buenas, y entonces quedas en un estado de debilidad tremenda. No tenés ganas de nada, solamente de dormir. Perdí todo mi pelo, mi melena y toda mi masa muscular, dijo Beatriz Salomón en diálogo con confrontados. Estoy en cama, es más o menos grave, pero ya voy a estar bien. Estoy en vías de curación. Me aplican inyecciones los lunes de cada semana. Estoy tratando de estar mejor y me atienden muy bien en el Hospital Fernández. Hago lo que me dicen mis médicos, le dijo a principios de marzo. La actriz contó que lucha contra el cáncer y que recibe tratamiento en el Hospital Fernández.